Así es de la caja de mango, el gatito se... Yo coger Naranjal, yo cogí lo que fue Barrio Triste y varias partes. En Barrio Triste no me vendí ni 100 pesos. Aquí al menos sí vendí algo. Por eso que yo amañada aquí en Naranjal. Con una sola cosa que ya haya vendido, ya quedé amañada. lo que es vos de niño vos ser de hombre vos ser de niña vos ser de mujer morrales topsitos brasileras pijamitas chanclitas pantaloncillos medias también he traído sábanas cortinas cobijas acolchados de todo un poquito toda la gente aquí en Aranjal, en especial lo que son los mecánicos, los mecánicos y a veces a través de los mecánicos vienen los, los que le hacen mantenimiento a los carros. Tengo mucha gente como, sí, como muy allegada a mí, muy amigos. Por ejemplo, los loteros. Yo soy una en que yo siempre llego ante los loteros y me pongo a leer el cubo, me pongo a leer el mío y así. Y me quedo por ahí media, una hora ahí hablando y a veces, muchas veces, hasta vendo ahí alguna cosa. una <risa> Hice dos cursos en escena, informática básica y por el avanzado. Ya de ahí me casé a los 18 años, tenía 18 años y 4 meses me casé por la iglesia. De ese matrimonio me quedó una hija. El papá de la mayor está muerta. Tuve un tiempo sola, estuve trabajando para Itagüin, vendiendo nada más medias y bóser. Que si me llegara a pasar alguna cosa, las que sufrirían serían mis hijas, en especial la pequeña, la mayor gracia de Dios, mi mamá le ayuda al máximo, pero la pequeña sí, yo soy la cabeza para todo para ella. Donde yo faltara, Dios no lo quiera, yo creo que del el cielo me tocaría llevármela a ella porque no tengo a quién dejarse. La que me hace sacar fuerzas de donde no las tengo. Aquí en Naranja llevo 11 años trabajando. Anteriormente yo no era constante, no trabajaba sino en lo que era jueves, viernes y sábado. Y ya después del CowPrint de unos 7, 8 años, ya empecé a ser constante. Ya era de lunes a sábado. O pues ya soy de lunes a sábado. Estoy de 8 a 3 o 4 de la tarde, dependiendo del horario del estudio de la hija menor. La primera vez que yo escuché el rumor fue hace unos 7, 8 años que yo escuché el rumor que me tenía que hacer encuestar como yo no sabía quién era la persona encargada gente aquí en Aranjal me dijo nos sentamos en el parque El Barrabal y nos sentamos ahí a esperar tres horas a ver si pasaba la persona la, la que era el líder para encuestar esperamos ahí y nada y ahí me fui a trabajar y pasó como dos o tres veces entonces ya yo no le volví a prestar importancia Ya la segunda vez que vi la encuesta, yo ya los vi, pero estaban sentados con la gente de, de la chatarrería. Y yo dije, ah, no, seguramente algo, para alguna ayuda para ellos por lo que ellos trabajan con la chatarrería. Y como siempre he visto, de que los ayudan mucho. Manté la solicitud y, y no me han encuestado. Ellos tienen su derecho a opinar, pero no, no comparto como la opción que ellos tienen. Por qué no la comparto? Porque ellos no pensaron en la gente de acá. Disimuladamente están haciendo lo que hicieron en la Comuna 3, con la diferencia de que la Comuna 3 se los desplazó. Fue la misma, o sea, como, ¿cómo te digo? Esa delincuencia armada. Mientras aquí, aquí, lo está haciendo es el mismo gobierno. El gobierno no pensó en nosotros. Será de la misma forma y como ellos pensaron con la Comuna 3.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 de Naranjal que de otra parte me siento vivo en Itaú pero trabajo acá y me siento más de acá que de allá